Hola, continuamos con el módulo 2 de nuestro MOOC. Este video tutorial trata sobre el catálogo ALBA, que así es como denominamos al catálogo de la biblioteca de la Universidad de Murcia. Para acceder a él, lo hacemos a través de la página principal de esta institución. En la parte superior, sobre una franja negra, vemos la palabra biblioteca. Pinchamos. Y ya estamos dentro de la página de inicio de nuestra web. En el centro vemos a la izquierda el logo Catálogo Alpa dentro del cajetín de búsqueda. Bien, el catálogo contiene los registros bibliográficos de los distintos materiales, no solo libros, también recursos electrónicos, manuscritos, entre otros, que componen el fondo de la biblioteca. Pero no es solamente un listado de documentos, también podemos eh, saber la ubicación de estos documentos consultando el catálogo, porque nos dice la disponibilidad que tienen estos documentos, si están prestados y cuándo se van a devolver. Pero si lo que queremos es simplemente hacer una búsqueda para saber si un documento en concreto se encuentra en la biblioteca, pues lo podemos hacer eh, aquí en este cajetín de búsqueda. Directamente tecleamos por cualquier dato que tengamos de este documento o puede ser el autor o una palabra clave o bien el título, como es en este caso, que lo conocemos. Eh, vamos a buscar el jardín olvidado a ver si se encuentra en la biblioteca. Bien, pues sí, está en la biblioteca, vemos la descripción del registro y en la parte inferior una tabla con los datos del ejemplar. En primer lugar vemos la sucursal o biblioteca donde se encuentra. Los dos ejemplares que hay están en la biblioteca General María Moliner. Vemos la planta dentro de esa biblioteca y eh, la asignatura. Importante para eh, localizar el libro en las estanterías. Vemos también el tipo de préstamo y que está disponible. Con lo cual sabemos que podemos ir ya directamente a realizar el préstamo a la biblioteca. No es posible por ello realizar la reserva. Bien, pero... En el caso de que eh, nos interese consultar nuestros préstamos actuales, incluso los históricos, y eh, realizar reservas o bien renovaciones, debemos de autenticarnos. Para ello vamos a la sección de acceso donde vemos que existen tres posibilidades para entrar. Primero para los usuarios de la Universidad de Murcia con el correo arroba um .es. La segunda para usuarios de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y la tercera con un número de lector y una clave. Nosotros vamos a elegir esta tercera opción para entrar, para autenticarnos. Tecleamos. Primero el número, luego la clave. Y ya eh, vemos entrando, pinchando mi biblioteca, pues vemos nuestros datos y en la parte eh, inferior debajo de ellos los préstamos que tenemos actualmente. De estos préstamos hay uno que va a finalizar eh, la fecha de, eh, de, de préstamo, eh, está mmm, próxima a su finalización. y nos aparece la casilla renovar para poder ampliar este periodo de, de préstamo, pinchamos a renovar y ya vemos que automáticamente ha cambiado el, el, el plazo o bien el periodo de, de, de préstamo. Pero puede ocurrir que nos interese un documento que está ya prestado a otro usuario. Para ello, pues primero eh, hacemos la búsqueda, lógicamente, vemos, eh, bueno, eh, tecleamos eh, Domingo sombrío, que es el libro en cuestión que nos interesa, vemos el, el registro que está en la biblioteca y nada más que un ejemplar solamente y, y que está, está prestado, vemos la fecha eh, que se va a devolver entonces eh, pinchamos el botón eh, de Reservar. Después le damos a Solicitar y finalmente Aceptar. Ya tenemos realizada la reserva. Entonces eh, cuando el libro eh, se devuelva, la biblioteca nos enviará un correo electrónico avisándonos de esto. En el caso de que nos equivoquemos, podemos siempre eliminar esta reserva y, y hasta aquí el videotutorial sobre el catálogo ALBA disponéis de más información en el material de apoyo del módulo 2 muchas gracias por vuestra atención